Atención Latinoamérica, la congresista estadounidense María Elvira Salazar acaba de enviar una amenaza, una amenaza de proporciones bíblicas, dice ella, contra el gobierno argentino. Según ella, eh, el, acusa al gobierno argentino de comprar aviones chinos y venderlos a los vecinos y dice que esto es una traición a los Estados Unidos y que los Estados Unidos no se van a quedar quietos. Aquí el video. Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que se los venda a los vecinos. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. En este video ella habla, aparte de esas amenazas, habla de libertades y dice que Estados Unidos ofrece libertad a Latinoamérica, lo que no es cierto. Nosotros, los latinoamericanos, siempre hemos sido el patio trasero de los Estados Unidos. Así que si la congresista habla de libertades, pues la mejor libertad que puede haber es que cada gobierno, que cada país pueda hacer los negocios que desee y con quien desee. Eso es libertad, pero estar sometido. Únicamente y exclusivamente a la voluntad de Estados Unidos o a la permisión de los Estados Unidos para que un gobierno o un país puedan decidir sobre su futuro, sobre cómo invertir o no invertir su dinero, sus recursos o de cómo defenderse o no defenderse o a quién comprarle o no comprarle armas, pues eso no es ninguna libertad. Así es pues que este es un, un llamado eh, de alerta a toda la comunidad latinoamericana, porque lo que están pretendiendo hacer es lo que siempre han hecho toda la vida, hablar de libertades y bajo el sofisma de la libertad, mantenernos esclavos y sumisos al régimen estadounidense.